Estamos hoy aquí en un contexto celebratorio de los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones con esta tercera jornada de tesistas de posgrados que se denomina Intercambiando perspectivas, metodolog metodologías y conclusiones. Digamos, se corresponde con eh, niveles de estándar exigidos por la CONEAU debido a que este, las carreras de posgrados pasan por instancias de acreditación y de evaluación constante, entonces eh, hacer esta actividad es significativa porque nuestros estudiantes, este, tesistas de distintos niveles con proyectos de intervención en las especializaciones, con trabajos finales integradores o eh, también con las propias tesis en las maestrías y en los doctorados, eh, pasan eh, circunstancias, digamos, de mucha tensión, muy conflictivas, haciendo sus trabajos finales para graduarse. Y uno de los problemas que tenemos este, eh, generalmente es, la, es sostener la matrícula y este, garantizar el egreso. Por lo tanto, hay una mayor cantidad de... Este, estudiantes, digamos, de, en los primeros años e incluso hasta el último, pero sin este, realizar las tesis. Así que esto eh, esta actividad fortalece eh, esa, esa tarea de investigador, que por otro lado tenemos estudiantes que son profesionales que no han pasado por esta circunstancia. Entonces, poder compartir sus trabajos, eh, pensando en los conceptos fundamentales, en las ideas que van a ser eje vertebradores de, lo, de las problemáticas que ellos están tratando eh, y de las, los procedimientos metodológicos como también de las técnicas que usamos los investigadores para, en ese proceso de construir el conocimiento es, de, de, de, es, es muy valioso. Esta es eh, la tercera edición de la jornada de, de tesistas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, una jornada de tesistas eh, de posgrado y es un evento importante como espacio para compartir experiencias eh, de trabajo y de investigación en relación con investigaciones que se realizan, ya sea como parte de eh, especializaciones, eh, maestrías y doctorados eh, o como parte eh, de proyectos de investigación que este, hacen de paraguas para estas, eh, estas investigaciones, ¿no? estos trabajos de, de posgrado. Eh, la idea eh, es compartir ¿no? eh, formas de abordaje, de, de construcción de los distintos proyectos, como así también de los avances y resultados. Entendemos que estas instancias son muy importantes, por un lado, para contribuir con eh, la formación, ¿no? eh, a partir de cómo cada uno aborda su, su trabajo. Eh, y por otro, este, también como un espacio para hacer un poco de catarsis respecto de eh, bueno, todo lo que implica llevar adelante eh, un trabajo de investigación, ya sea de especialización, de maestría o de doctorado. ¿no? Y creemos que eh, a partir del diálogo, a partir de generar estos espacios de socialización, también contribuimos a que este, nuestros investigadores e investigadoras puedan seguir adelante con sus investigaciones. En la Universidad nosotros estamos trabajando en el desarrollo de poner en valor y mostrar todo el trabajo de investigación y formación de, de recursos humanos que estamos desarrollando en los últimos años. Y esta jornada es eh, un método, una forma de demostrar todo el desarrollo que están haciendo nuestros alumnos, nuestros directores, nuestros secretarios de posgrado en conceptos, temas, actividades, tesis que aportan eh, la solución de problemas a nuestra sociedad, básicamente. Nosotros estamos trabajando en toda la unidad académica en la aplicación de esta metodología para lograr beneficiar a nuestra sociedad con la solución o el aporte de, de recomendaciones, eh, de soluciones complejas o, perdón, problemas complejos en soluciones que nuestros alumnos, nuestros eh, directores de tesis, eh, directores de carrera, están trabajando en las diversas carreras de, de posgrado de nuestra universidad. Básicamente nosotros estamos en una coyuntura donde la tecnología está evolucionando, eh, la tecnología y el conocimiento está evolucionando de una manera extraordinaria. Las situaciones sociales, ambientales, tecnológicas, eh, requieren de solución de problemas complejos. Y nosotros, los que estudiamos una carrera de grado, requerimos actualizar esos conocimientos y no solamente de manera teórica, sino de manera práctica. O sea, venir a, a un posgrado implica trabajar en, en, en metodologías, eh, conceptos y y herramientas y tecnologías que nos permitan resolver problemas de nuestra sociedad. Que esa es la misión que tenemos nosotros de la Universidad para con eh, los alumnos de grados y la, la, todas las personas eh, profesionales que quieran formarse y seguir formándose en eh, la incorporación de conceptos, tecnologías y herramientas. Por eso le recomendamos a todos nuestros alumnos de la Universidad empezar a explorar mecanismos para acceder a los posgrados. Nosotros tenemos una oferta extraordinaria de posgrado que hace a que tengamos la posibilidad de que eh, nuestros directores eh, de, de tesis, directores de, de maestrías y doctorados y especializaciones, logren a abordar esas necesidades que, que tenemos en la sociedad mediante el trabajo de investigación y desarrollo de ese recurso humano que actualiza esos conocimientos en fin de nuestra eh, sociedad.